Hola, buenas tardes, disculpad estos problemillas técnicos de última hora, vamos a dar pie al inicio de la, de la actividad, son casi las 7 menos cuarto y vamos a arrancar. Antes de nada queremos daros la bienvenida a todas las personas que hoy nos hemos congregado aquí. Eh, muchas gracias uh, de corazón por estar haciendo posible esta actividad y toda la campaña. Hoy, esta tarde, tenemos el gusto de celebrar la sexta actividad de la campaña Andalucía Justa y Resiliente. Todas las actividades que ya hemos realizado y todas las que vengan, está incluida, uh, se pueden ver eh, grabadas, quedan grabadas, se emiten en streaming, en la transmisión directa, por YouTube, en el canal de Solidaridad Internacional Andalucía y se van eh, colgando en la web de la campaña también, en la misma página en la que os habéis inscrito, ahí se colgará el vídeo definitivo, luego en un ratito pondremos los enlaces en el chat para que tengáis localizado donde se puede recuperar esta, esta actividad, inicialmente queda grabada en ese canal y unos días después se edita mínimamente para que ya quede como bueno, documento definitivo. Eh, antes de dar bueno de dar inicio a esta, a esta tertulia de hoy, pues queremos dedicar unas palabras a contextualizar la campaña en la que se enmarca esta actividad y también presentar pues, el equipo humano que está, que está, que estamos detrás de la organización de este evento. Contaros eh, sobre todo a quienes es vuestra primera eh, actividad dentro de esta campaña que en la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. Esta campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos pues, las dos eh, personas que conformamos el equipo técnico, coordinador de la campaña, que somos eh, Marcos Rivero, que hoy pues está apoyando en la parte técnica. Hola Marcos. Hola Sergio, muy buenas. Y que nos habla eh, Sergio Valdeneira, que bueno estoy haciendo, hoy me toca hacer esta introducción inicial para, para presentaros eh, el evento y luego también pasaré a a la parte oculta de, de apoyo técnico. Deciros también que esta nueva fase de la campaña pues, continúa da continuidad a una primera fase que se realizó en 2017 y ambas fases pues, cuentan con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy brevemente eh, comentaros que esta campaña pues, eh, es de sensibilización y movilización ciudadana con la cual pues, se busca, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, eh, para lo cual hay un apartado específico en, en la web, en donde se desarrolla más pues, qué entendemos por este proceso de colapso de la civilización industrial, una vez pues, que se han sobrepasado límites biofísicos del planeta, en particular pues, el pico de extracción del petróleo y, y de otros combustibles fósiles a nivel global y de otros Elementos que forman bueno, pues algo pilar clave del, del sistema eh, socioeconómico ¿no? que, que nos hemos montado como sociedad. Y por otro lado, pues impulsar y fortalecer la autoorganización la movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y territorios andaluces en este complicado escenario y hacerlo con criterios de justicia global, justicia social y, y ecológica. Toda esta información. De la campaña la podéis ampliar en nuestra web andaluciaresiliente.net, que luego también pondremos uh, enlaces en el chat. Y podéis seguir la actualidad de la campaña uh, en diversas redes sociales: estamos pues, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también tenemos canales de difusión en Telegram y, y en WhatsApp. Os vamos a dar alguna indicación técnica respecto a, bueno, al, al funcionamiento de, de Zoom, que también pondremos en, en, el, en, el, en el chat en un, en un momentito. Y bye, quiero dar paso también a, a las dos personas con que hemos coorganizado esta, esta actividad. Hola Viviana y hola Daniel, os invito a abrir cámara y micro. Hola. Hola a todas y todos, bienvenidas. Y yo me despido, pues bueno, con esta actividad, eh, compartiendo que esta actividad, pues para mí tiene así como, bueno, me hace una ilusión especial porque, bueno, pues eh, puse un poco la, la, la primera semillita, ¿no? Que a la vez, pues no es eh, invento mío, ¿no? Como que también hay una energía que venía de atrás, ¿no? Para poder abordar una, pues, esta temática que hoy nos trae abordarla en esta campaña y bueno, pues esa, esa semilla pues, ha, ha brotado con la colaboración de, del Grupo Motor eh, 3 de, de Narrativas para el Cambio Cultural y en concreto pues con la, ¿no? con la colaboración de, de Viviana y, y Daniel eh, especialmente y bueno, que considero que hemos conformado pues un, un cartel pues muy, muy interesante. Así que doy paso a Viviana y Daniel para que nos introduzcan ya en el, en el contenido y en las personas que van a llevar a, a buen puerto seguro pues esta actividad. Hola, pues sí, hoy teníamos eh, tres ponentes más la moderadora, pero desafortunadamente Ana Pinto de de las jornaleras de Huelva en Lucha nos ha comunicado que por problemas de salud no puede acudir. Eh, pero aún así mmm, tenemos un, un exponente superpotente y sí. voy a empezar con una introducción a, a Julia, que va a ser nuestra moderadora, eh, Julia Constanzo Talarico. Es socióloga y activista ecofeminista, actualmente doctoranda en el Doctorado de Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad Pablo de Olavide. Eh, Julia es investigadora afiliada en el grupo de investigación ECO-ECO-FEM y en el observatorio de género de la misma universidad. Forma parte del grupo de trabajo Mujeres, Agroecología y Economía Solidaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Uh, y actualmente es investigadora en el proyecto, eh, que está en inglés, Development of a Transcultural Socioethical Care Model for Dependent Mediterranean -based. En 2017 su trabajo de fin de carrera, titulado El respeto por la Pachamama, prácticas ancestrales, innovación y contradicciones en Bolivia, fue reconocido con el premio Olvaldo Pieroni, promovido por la sección de sociología del territorio de la Asociación Italiana de Sociología. No sé si se me ha escuchado bien, me parece que a lo mejor se ha cortado un poquito por la conexión. Voy a quitar la cámara y voy a seguir. Eh, vale, y la segunda, la, bueno, la primera ponente que teníamos eh, prevista para hoy, pero que desafortunadamente de momento no puede estar con nosotros, era Ana Pinto Lepe. Eh, Ana es jornalera desde los 16 años y es la actual portavoz de Jornaleras de Huelva en lucha, tras perder el trabajo por protestar y denunciar públicamente la situación de ese colectivo. Las Jornaleras de Huelva en Lucha se define como un grupo de mujeres jornaleras que vivimos y trabajamos en diferentes pueblos de la provincia de Huelva, organizadas ante el total abandono que sufrimos por parte de los agentes que deberían velar por nuestros derechos, ante la insostenible situación a la que nos enfrentamos en los tajos y ante las durísimas condiciones de vida a las que nos somete nuestro sector. Trabajamos unidas desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo, decididas a terminar con décadas de precariedad y opresión. Um, tienen activo un exitoso micromecenazgo colectivo, que también se llama un crowdfunding, que a, falta de una se que a falta de una semana para concluir está llegando al, do al doble del óptimo previsto. Y vamos a dejar enlaces en el chat de las jornaleras de Huelva en Lucha y también de la página del crowdfunding. También nos acompañan en la mesa Inmaculada Ceballos Cuadrado, antropóloga social y cultural y doctoranda de la Universidad Pablo de la Vide. Su trabajo de investigación de tesis trata sobre la memoria oral y las prácticas de resiliencia de las mujeres jornaleras de la zona norte de Córdoba durante la dictadura franquista. Viene participando como educadora para el desarrollo en materia de narrativas de resistencia a través de prácticas visuales con diferentes entidades como Alianza por la Solidaridad o Asamblea de Cooperación por la Paz. La otra compañera que va a estar presente en la mesa es Lidia Gutiérrez Cortés, pedagoga y campesina, vive en el Valle del Genal, Málaga, forma parte de la Universidad Rural Pablo Freire, de donde, de, desde donde realizan investigaciones sobre historias vitales de mujeres y de hombres campesinos, dinamización en el medio rural, partiendo de los saberes tradicionales campesinos, diseño y publicación de materiales para visibilizar la realidad de las mujeres, y han creado el FEMINAL, un espacio feminista rural desde el que van dando pequeños pasos para aportar mejoras a sus vidas. Bueno, presentadas la, las compañeras, le doy paso a Julia para que nos introduzca en el tema. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la, por la presentación. Bueno, sobre, antes que nada por la, la invitación aquí en este espacio y que creo que va a ser muy interesante y que creo que es súper necesario. Eh, bueno, por todo lo que se ha dicho en la introducción, eh, estamos viviendo efectivamente tiempos muy difíciles y en esta mesa se quiere hablar un poquito de, de una perspectiva, que es una perspectiva rural. Una... El micro, Julia, que lo has, lo has debido desactivar sin querer. Pero no se ha entendido nada de lo que he dicho. ¿Que, que ¿Estaba silenciado todo el rato? No, en no. los últimos 10 segundos. Vale, como normal. <risa> bueno, decía que, que creo que es muy importante esta mesa por eh, hablar de lo que decía antes el compañero Sergio, o sea, mostrar estas alternativas que se quieren construir eh, frente al colapso, frente a, a este sistema eh, biocida, y queremos hacerlo desde, desde aquí, desde lo territorial, desde Andalucía y sobre todo desde una perspectiva eh, rural, que muy a menudo se invisibiliza. Y estamos aquí hoy, eh, tres mujeres que de alguna manera o de otra venimos de, de lo rural, no desde, del mismo rural, pero sí de, de, desde los sures. ¿no? Y bueno... Eh, antes que nada, antes que de empezar, me gustaría agradecer una vez más por esta invitación, que me parece una mesa tan bonita. Siento que no pueda estar con nosotras Ana, pero que las otras dos ponentes, o sea, Ima y Lidia, son dos ponentes maravillosos, como ya se ha dicho, y que entonces, la verdad que me siento muy emocionada por compartir con ellas. Son ellas que nos contarán un poquito experiencias desde abajo y desde Andalucía. Y mi papel digamos, en la mesa es más que nada dar un poquito una introducción general más eh, global más de patrones ¿no? Sistémicas, sistémicos eh, y en este sentido me gustaría compartir con vosotros eh, una pequeña presentación muy breve eh, un poco para contextualizar eh, de lo, que vamos, lo, de, lo de que vamos a hablar ahora mismo ¿no? eh, ¿me podéis confirmar un segundo si se ve bien? Sí. Pues, pues muchas gracias. Perfecto, pues eh, antes que nada, eh, empezar diciendo ¿no? que vamos a hablar en esta mesa de resiliencia, resistencias, eh, de, de, de, vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de, desde lo rural. Pero lo vamos a hacer un poco desde, desde una mirada propia. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que nos gustaría aquí es hablar un poquito de prácticas resilientes en un sentido de recuperación de tradiciones, de, de, de, nuestras, de nuestra memoria biológica, de nuestra memoria cultural y prácticas de resistencias en un sentido más político, ¿no? de resistencia pacífica y creativa ¿no? frente a un sistema que es el sistema neoliberal, que, eh, como, de, como mencionaba antes, es un sistema biocida. Eh, ¿Por qué hablamos de mujeres? Porque en los últimos años, en los estudios eh, sobre los movimientos sociales, se ha observado que el, el número de, de mujeres que participa, que participa en actividades, en movimientos, en protestas y, y acciones, eh, eh, de, a, alternativas eh, hacia, digamos, modelos alternativos, es eh, en crecimiento, es en aumento y no solo es en aumento, sino que a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de sures globales, las mujeres están liderando, están liderando protestas muy importantes. De hecho, eh, en este sentido, a mí me gustaría mencionar a las compañeras de, de América Latina y de la India que están eh, haciendo batallas increíbles eh, y con eh, una fuerza que está inspirando a todas las mujeres en el resto, en el resto del mundo. Por eso hablamos de mujeres. Ahora en, en esta pequeña introducción vamos a ver eh, las, las características específicas. ¿Por qué hablamos de una perspectiva rural? Porque cuando hablamos de, de, de, de de lo rural estamos hablando también de otra forma de producción y no de producción cualquiera, sino de producción de comida, que es lo que nos da la vida, pero también estamos hablando de reproducción social y entonces estamos hablando también de poner los cuidados en el centro. Y es por eso que eh, esta ecuación de rural y de mujeres es fundamental, porque las mujeres rurales de los sures globales nos están enseñando, nos están eh, sugiriendo cómo poner los cuidados en el centro. Y es esto que, que vamos un poco a tratar, a tratar hoy. Y entonces, eh, digamos que es fundamental para poder escuchar a las compañeras que nos van a contar sus experiencias, es fundamental entender cuál es el contexto, cuál es el contexto en el que nos encontramos y por qué necesitamos hablar de alternativas, resistencias, a qué ¿No? Es, es, es muy importante siempre ponerse la, las preguntas correctas porque, eh, Y no repetir eh, las palabras de, de, de forma vacía ¿no? Entonces cuando hablamos de alternativas Estamos hablando de alternativas a qué Alternativas a un sistema, lo repito, insisto Una vez más, un sistema bio, biocida Un sistema biocida basado en una economía específica y unos patrones específicos. Esta, eh, esta, esta forma económica es la globalización neoliberal, no es una forma cualquiera. Eh, eh, escuchamos hablar muchas veces de capitalismo, por supuesto, pero no se trata solo de capitalismo, sino de un capitalismo neoliberal en su forma avanzada. No hay tiempo ahora para eh, digamos, profundizar en este sentido, pero sí es importante matizar. Matizar y entender que las consecuencias actuales son con consecuencias históricas específicas. Consecuencias históricas que lo que hacen es desterritorializar. Desterritorializar y eliminar lo local, transformándolo en un no lugar. Cuando me preguntan qué significa esto, ¿no? de esto del no lugar, esto de desterritorializar, yo siempre hago un ejemplo. Porque creo que es muy importante tener la fotografía ¿no? de, de, de lo que estamos hablando. Si no, y yo personalmente eh, eh, necesito entender las cosas como si hablara con mis abuelos. ¿no? Y entonces un, un ejemplo que me gusta hacer eh, es eh, lo de, el, el de los tomates. Si yo hubiera hablado con mi abuelo hace 20 años eh, y le hubiera preguntado de dónde venían los tomates que estábamos comiendo en la mesa... Él no hubiera tenido ninguna duda, los tomates son de aquí, somos del sur, los tomates son del sur, son nuestra, nuestro alimento, uno de los alimentos básicos, así como las naranjas o el aceite o una serie de alimentos que es obvio que sean de tu territorio. Sin embargo, hoy en día, cuando estamos comiendo en nuestra mesa, no hay productos eh, locales. Hay productos que vienen de cualquier parte del mundo y que, y que comemos en cualquier momento del año. No es casualidad, gran pena que no pueda estar Ana para contarlo ella, no es casualidad que comamos, por ejemplo, fresas en diciembre. Preguntar a los abuelos si comían fresas en diciembre, esto no era ni pensable. Entonces, que es un sistema que para poder... Eh, eh, fomentar la producción de las que se llaman commodities, ¿no? los bienes que podemos adquirir con el dinero, pues no miran a las necesidades ecológicas o sociales. Lo que hacen es crear un sistema en el que se pueda consumir. Y como el nivel de consumismo ha llegado a un estado avanzado, pues lo que hay que hacer es extraer recursos eh, y sin, eh, de, de forma salvaje, sin, eh, sin parar. Esto lo que hace es provocar, por tanto, una destrucción, una desterritorialización y una destrucción verdadera del territorio con una descentralización del poder desde el punto de vista de las fábricas, pero una centralización del dinero en determinados sitios del mundo. No es casualidad, yo ahora mismo estoy hablando más de un cierto sector, pero que en realidad esto, esto se verifica en, en todos los sectores industriales. Si, por ejemplo, miramos esta gráfica, podemos observar cómo todas las, eh, bueno, no todas, muchos de los productos que compramos a diario son de menos de 10 eh, empresas multinacionales. Sin entrar en este detalle, simplemente mencionar que es, eh, es un sistema, este del que estoy hablando, que en términos, en palabras de una famosísima ecofeminista que es Vandana Shiva, es un, un, un sistema basado en una economía necropolítica. ¿Qué significa? Es, eh, significa que se basa en políticas eh, que tienen la tendencia a la muerte. Es decir, el, los valores que ponen en el centro no son valores de vida, son valores de muerte, porque para poder acumular capital destruyen sin ningún tipo de idea de lo que están haciendo. Por tanto, se trata en las palabras de Shiva, de, de una cultura de la muerte, una cultura de, de la muerte violenta eh, que manipula la naturaleza y las sociedades. Por tanto, eh, es a esto que necesitamos encontrar una alternativa. Una alternativa porque eh, en, en todo esto las eh, primeras víctimas de este sistema son las mujeres. Aquí estáis viendo en esta diapositiva un término que a mí no me gusta citar como tal, pero que en los estudios se dice como tal, el deterioro medioambiental, en otros términos podemos hablarlo como cambio climático, eh, pero bueno. Ya entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? eh, sin embargo, con estos términos tan educados, mm, es como si estuviéramos desmaterializando el problema. Y se trata, en realidad, de, de una cuestión, eh, de, de un problema que, que está eh, doliendo a muchos cuerpos, y estos cuerpos son, sobre todo, cuerpos de las mujeres. Porque las mujeres, según eh, los varios informes, pero aquí voy a nombrar uno que es el de Oxfam Intermont, eh, sobre la pobreza. Eh, la, las mujeres son, eh, eh, constituyen el 70% de las personas pobres en el mundo. Estamos diciendo que cuando estamos hablando de personas pobres, estamos hablando principalmente de mujeres. Esta es la que llaman en otros en términos la, la, la feminización de la pobreza. Y si los de, el deterioro ambiental, el cambio climático, como queramos llamarlo, afecta principalmente a las personas empobrecidas, yo diría, no pobres, pues eh, estamos entendiendo que este es un, es un fenómeno que está afectando principalmente a las mujeres, siendo las mujeres las principales personas que sufren el empobrecimiento. ¿Por qué todo esto? Porque, bueno, las, las personas empobrecidas tienen menos recursos... Pero, como dice Amaya Pérez Orozco, al tocar a una mujer no se está tocando solamente a una mujer, sino a todo el entorno de esta mujer que ella está cuidando. Por tanto, estos desastres ambientales de los que escuchamos constantemente hablar no afectarán solamente a las mujeres, afectarán principalmente a las mujeres del sur con menos recursos y afectarán a, a, a los familiares cuidados por estas mujeres, principalmente eh, eh, crianza, personas dependientes o personas mayores. También, eh, desde el punto de vista de las migraciones ambientales, que es un fenómeno en aumento también, las mujeres son las principales afectadas, eh, estamos hablando, escuchando hablar no solamente de, de feminización de la pobreza, sino también de feminización de las migraciones, eh, estamos escuchando también de eh, una violencia increíble contra las mujeres en los sitios eh, donde se verifica el extractivismo o el no extractivismo, o sea, eh, podemos entender muy bien que estamos hablando de eh, fenómenos, eh, de un fenómeno global eh, con, con varias caras, como eh, yo, yo siempre hago el ejemplo de, de la hidra, eh, un monstruo con muchas cabezas, que pero tiene un solo cuerpo, un solo único cuerpo y que está afectando a varios sitios, pero es un monstruo y por tanto las alternativas tienen que ser alternativas con más, varios matices pero capaces de, de, de afrontar a este único monstruo ¿por qué las mujeres están, eh, digamos, tienen este papel eh, tan fundamental? además de lo que estamos diciendo aquí porque históricamente también esto no es solamente un fenómeno que se está verificando ahora mismo en la actualidad históricamente la, la, la, la naturaleza y la, eh, las mujeres han sido eh, dos víctimas principales de eh, esta violencia estructural. Eh, de hecho, aquí hay una frase de unas compañeras venezolanas de, de un colectivo que se llama Las Dantas la Canta que dicen exactamente que la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres son dos caras de una misma moneda propia de la civilización patriarcal capitalista. Yo añadiría de la civilización patriarcal capitalista colonial, porque en todo esto no solamente es un problema la cuestión patriarcal pura y dura, sino que también las mujeres del sur, como se decía hace poco, las mujeres del sur son las principales apetadas. Porque si las más empobrecidas son las personas, eh, son las mujeres en general, la, las, a, aún más empobrecidas serán las mujeres que viven en condiciones, por ejemplo, de conflicto o de situaciones eh, de empobrecimiento eh, en su estado-nación. Por tanto, en los sures, con, eh, que, que, donde se verifican ciertas condiciones estructurales específicas, pues las mujeres estarán más afectadas aún. En todo esto, voy acabando esta breve introducción, en todo esto, lo que nos da, una, digamos, una... una perspectiva eh, alternativa y unas propuestas a nivel global hay muchísimas propuestas pues son los son los ecofeminismos importantísimo aquí hablar de ecofeminismos considerando que algunos colectivos o algunas actividades iniciativas etcétera que desde la academia eh, queremos identificar como tal porque identificamos unos patrones en muchos casos eh, se llevan a cabo gracias a mujeres rurales que no se, no se, eh, eh, y no se identifican, no se, no se mencionan como ecofeministas. Esto es fundamental decirlo, ¿no? en este sentido hay como una definición desde arriba. En muchísimos casos ellas se definen de otra forma, de hecho la compañera Lidia hoy nos hablará del, del, del preciosísimo caso de, de Ronda, con el, con el feminario, ellas se definen como por ejemplo eh, feministas rurales. Eh, a, a mí aquí me gustaría hacer esta especificación de, eh, de, dentro un poco de, de los estudios, ¿no? de eh, a, a, digamos, dar ciertas definiciones para identificar ciertos tipos de luchas, pero que en realidad son las mujeres quienes se definen y quienes deciden eh, eh, utilizar... Eh, de, determinados términos porque son términos politizados y son términos que para ellas son importantes o incluso deciden no utilizar estos términos. Entonces, me parece importante esta especificación. Como, eh, como académica, digamos, eh, pero también como activista y, y activista que está en, en, en, el, en, en Occidente viviendo, me parece importante eh, a, a nivel personal y a nivel eh, en algunos colectivos también eh, mencionar de qué estamos hablando y llamarlo así, pero que eso, que, que, que, que, que pido disculpas si por ejemplo eh, las, las compañeras que van a, a, expo a exponer dentro de poco Prefieren utilizar otros términos que consideren que, que, que, que eh, esto es una exigencia propia que tengo, digamos, de, de definirlo así, pero que en realidad hay mucha eh, libertad en este sentido ¿no? y, y es eh, una visión más amplia. ¿Por qué me gusta eh, citar los ecofeminismos y las prácticas sobre todo? No los ecofeminismos desde un punto de vista académico, sino las prácticas ecofeministas, porque las prácticas ecofeministas están rompiendo con este sistema androcéntrico, y este sistema biocida y están poniendo en el centro el hecho que eh, los seres humanos somos vulnerables y necesitamos esta interdependencia con eh, la naturaleza necesitamos la naturaleza no tenemos que destruirla no podemos destruirla porque, la, porque es, eh, vivimos y convivimos con ella y ella es un ser vivo también, eh, también eh, eh, digamos eh, eh, destacar que las prácticas feministas hoy en día a nivel de sures globales se están proponiendo muchísimas, muchísimas eh, opciones de recuperación eh, de la memoria eh, biocultural eh, o prácticas agroecológicas para recuperar los territorios, etc. Y cosa más importante, desde los ecofeminismos, eh, con esta visión amplia que os estoy diciendo, se está poniendo en el centro los cuidados. ¿En qué sentido? No existe eh, alternativa eh, posible sin que esta alternativa ponga en el centro los cuidados en un sentido de cuidados mutuos entre personas y cuidados con la naturaleza, porque los cuidados son el alimento básico de la vida. No podemos eh, pensar de eh, ir, a buscar, por ejemplo, un trabajo dentro del mercado laboral, si alguien no nos está cuidando, no solamente desde el punto de vista más objetivo de necesidades objetivas como comer o taparnos, sino también eh, necesidades más subjetivas como eh, los cuidados emotivos. Cuando, cuando nuestras madres y nuestras abuelas eh, nos están preparando un plato rico porque estamos tristes, no es solamente una exigencia de comer está satisfaciendo una exigencia que es emocional, nos están cuidando a nivel emocional y estos cuidados emocionales nos permiten ser personas que, que, que, que se interrelacionen entre ellas y que incluso que pueden ser libres de, de buscar un trabajo dentro de un mercado laboral que, que nos pone cadenas y también nos permite organizarnos políticamente porque esta es la reproducción social lo que se dice. Por tanto, los cuidados son, son fundamentales. Es fundamental reconocer este aspecto in, increíblemente importante de las vidas de, de cada una. Y en este sentido, voy a, a dejar, voy a ceder la palabra a las compañeras para que nos expliquen también eh, los eh, cuidados desde el punto de vista de una perspectiva andaluza. Me gustaría mencionar... Eh, muy rápidamente a, a Mar Gallego, que, que el año pasado publicó un libro precioso que es Como Valle lo encuentre, donde, y, pero también otra compañera que María Sánchez, con la Tierra de Mujeres, estas dos mujeres lo que hacen es contar las, la, la sencillez de nuestras mujeres del sur, eh, de, de nuestros sures rurales, en los que por mucho tiempo históricamente no se le ha dado importancia a los papeles de las mujeres porque ellas no trabajaban, ellas solamente estaban ayudando porque el trabajo del hogar, como sabemos, lamentablemente, como no, como no es remunerado oficialmente, no se da una cierta importancia económica porque no es productiva, pues estas dos mujeres con estas dos... Eh, libros que, que os recomiendo, pues lo que hacen es eh, efectivamente reivindicar el papel fundamental de nuestras mujeres del sur que nos han permitido eh, mantener en un territorio unido unas tradiciones, unas, eh, unas, eh, unas fuerzas colectivas. Y, y con esto, eh, digamos que... Eh, me gustaría dejar eh, ceder la palabra a, a las compañeras lanzando la primera pregunta. Ahora vamos a, vamos a, bo, bo, voy a lanzar tres preguntas a las que contestarán las dos compañeras que, que invitadas, Lidia y, e Inma. Y, y bueno, tendrán pocos minutos eh, cada una para, para contestar a cada pregunta y después vamos a ceder la palabra a todas las personas que estáis con nosotras hoy. Pues eh, la, primera, la primera pregunta eh, vierte sobre la resiliencia y la resistencia, que era lo que, de lo que hablaba un poquito antes, ¿no? Eh, me gustaría preguntar que nos contaran estas compañeras, en, en sus eh, experiencias, cuáles son las prácticas ¿no? de, de, de protección de los territorios. Eh, en particular, eh, prácticas de, dentro del ámbito de la agricultura, porque estamos hablando de lo rural, eh, entonces la resiliencia, pero también eh, prácticas políticas, porque estamos hablando también de resistencias a este sistema. Y bueno... No sé quién quiere hablar antes. Dale tú, Lidia, si quieres. Tener el micro apagado. Vale. Buenas tardes, muchas gracias a la organización de este espacio por invitarnos y y bueno, espero poder aportar algo también a todo el, a la introducción tan interesante que has hecho, Julia, tan global y que, bueno, pues nos va, supongo que ayudará a que lo que planteemos ahora, por lo menos lo que voy a plantear yo, son cuestiones esas, más territoriales, más concretitas, pero que como marco global tienen el que tú has, el que tú has planteado, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a las prácticas de protección del territorio, cuando me preguntabas esto, yo creo que las prácticas de, de protección del territorio, así yo destacaría eh, de nuestra perspectiva eh, más campesinista, pues todo lo que tiene que ver con las experiencias campesinas tradicionales, ¿no? que tienen unas prácticas diversas y que responden a lógicas que no son lógicas acumulativas de capital. Este tipo de experiencias campesinas, de las que no puedo decir que sí que haya muchas, hay pocas, cada vez menos, realmente, actualmente son difíciles de, de, de mantener. Las pocas que quedan están bastante diezmadas ya por, por, por, el, el, por, bueno, por este modelo tan grande en el que estamos, pero bueno, en mi propia experiencia, y es que yo pues, bueno, pues, intento, eh, parte de mi vida es, y de, de, de lo que vivo y de lo que me alimento y de lo que me enriquezco es de, de la vida campesina, ¿no? de mi pequeña vida campesina con mi compañero. Entonces, bueno, es posible, uh, aunque hay, hay que tener muchos apoyos para ello. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, en el Valle del Genal, pues las experiencias campesinas están desapareciendo también, las pequeñas las bueno, han desaparecido en general, pero sí quedan, pues... Pequeña gente que, tiene su, que mantiene su huerta con sus castaños, que siguen dando, aportándole eh, recursos económicos para mantenerse, gente que tiene cereza, que también le, le aporta una cantidad importante para mantenerse durante el año, gente que tiene pequeñas explotaciones que con otros frutales como ciruela, pera y, y un huerto, que sigue manteniendo también un poco de, pues, de actividad eh, campesina y que… Y muchas veces se combina con una pequeñita actividad ganadera. ¿no? Nosotros, desde aquí, desde Universidad Rural y desde el seminario de Universidad Rural, reivindicamos estas experiencias y, en la medida de la que podemos, como, como colectivo, los apoyamos, apoyamos este tipo de experiencias. Eh... Es cierto que actualmente, y justo ayer teníamos una reunión con unos compañeros y hablábamos de, de, bueno, pues de la cuestión de la transición energética, cómo se está dando y cómo ahora mismo también está llegando aquí a la Serranía de Ronda la, la invasión de, de capital de fuera para instalar plantas de placas solares aportándole a la gente una cantidad de dinero tremenda para que abandonen, para que abandonen las tierras fértiles. ¿no? Está pasando aquí, está pasando en Extremadura, está pasando en Galicia... Y eso es algo que nos tiene realmente alarmadas, ¿no? Y de, en vez de dedicar a las tierras a producir, o sea, la lógica es, ¿no? Estas lógicas que tú comentabas, capitalista, Julia, pues ahora la lógica, claro, no es producir alimentos, la lógica es producir, en este caso, energía, seguramente para consumir mucho más de las cosas que consumimos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, ese sería uno de los elementos como práctica que quería destacar. Otra práctica serían todos los saberes. Eh, asociado a estas vidas y que han estado muy feminizados. Tú también apuntabas un poco ¿no? sobre esto. El saber en torno al, al uso de las semillas, y al conocimiento en torno a las semillas, saber en torno a la conservación de alimentos, saber en torno a, a los alimentos de temporada, a, a cuándo y cómo consumir esos tomates que tú nombrabas, Julia, todos los conocimientos y saberes que hay en torno a las hierbas medicinales, eh, conocimiento eh, para, entorno, y saberes en torno a, a, a, a ser lo más autónoma posible, el abordándote las cosas que necesitas para vivir tu vivienda o, o tu ropa ¿no? en fin, como que son como muchos saberes que yo creo que son eh, fundamentales que sigamos eh, que podamos seguir aprendiendo las generaciones actuales y que tienen que ver mucho con lo cotidiano y con lo, y con, lo con el aquí y el ahora, con lo chiquitito con lo inmediato bueno, con lo inmediato y con lo sostenible también, claro. Eh, y como una tercera práctica eh, eh, también de protección del territorio, potencialmente podrían ser, desde mi punto de vista, las nuevas colectivos de jóvenes y de gente, bueno, y no tan joven, gente joven sobre todo, que mira ahora al mundo rural, que mira, que mira ahora al campo también, no solo a los pueblos y al campo, con la idea de poner en marcha proyectos agroecológicos que apuesten por la soberanía alimentaria y desde experiencias comunitarias. Ojo, desde nuestro punto de vista, las que estamos en el mundo rural... Con esas experiencias, con esas intencionalidades que son interesantes, pero que eh, sí tienen que tratar de ser humildes y mirar primero qué conocimiento hay generado ya en los, en, la, en los territorios a los que llegan, qué hay y desde ahí pues bueno, pues puede instalar proyectos, puede instalarse y generar proyectos para acompañar, para sumar y para enriquecer lo que hay, ¿no? Eh, Nosotras, de alguna manera, nos sentimos como un poco traductoras intermediarias ¿no? de, de, del seminario de esta universidad rural, de esta, hacia, o sea, de la realidad local hacia esta nueva gente que quiere instalarse. instalarse ¿no? Y luego quería comentar como iniciativas más políticas, propiamente políticas, de, eh, como yo entiendo la política y políticas de resistencia. Pues nosotras eh, estamos, eh, como ha dicho alguien en la presentación, nuestra organización, nuestro colectivo es la Universidad Rural, una asociación local y, bueno, de, eh, que trabaja por la recuperación de los conocimientos tradicionales y la puesta en valor de todo el saber acumulado históricamente y que no se ha escrito, pero que está en la evidencia, en la, bio, en la, en la memoria mm, biocultural y en muchas de las prácticas todavía. Y bueno, recuperación de todo ese conocimiento y especialmente pues dentro de ese, de ese espacio, eh, una herramienta nuestra es el feminario, ¿no? que es el, el espacio concreto en el, desde el que trabajamos la visibilización de las mujeres campesinas y de las mujeres rurales para desde nosotras mismas construir nuestra propia historia, nuestro propio feminismo y, y, bueno, y, y ponernos, digamos, ponernos en nuestro sitio dentro de las sociedades en las que vivimos. Y eh, bueno, eh, nuestra intención desde el seminario así como grandes objetivos, tenemos pues, la formación como feminista, seguir formándonos como feministas desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia realidad, enriqueciéndonos, por supuesto, de, pues, de otros feminismos, ¿no? pues, desde el ecofeminismo, de los movimientos de los feminismos populares que se generan en América Latina, o bueno, de feminismo, del feminismo andaluz. Del feminismo andaluz. Pero siempre eso queremos, estamos en ese proceso de ir construyendo en nuestro propio. ¿no? Eh, nuestra, también desde el feminario lo que hacemos es dinamizar y pro, provocar encuentros y espacios eh, de mujeres en, las que, en los que pues, acompañarnos también, cuidarnos y, y, y resignificar lo que hacemos. Eh, y intentamos crear herramientas propias para seguir viviendo donde estamos desde criterios propios, ¿no? Y, bueno, y construir teorías feministas, que creo que decía antes. Entonces, bueno, eh, eso serían un poco como do, dos eh, prácticas eh, concretas, nuestras políticas, dos herramientas políticas concretas, y actualmente, simplemente quiero mencionar que ante la, lo que comentaba antes de la llegada de... Bueno, que ha sido paulatina, ahora es que ha venido... Está más, más fuerte ¿no? todo el tema de, la, de las placas fotovoltaicas. Ante esto se está generando actualmente un movimiento en la serenidad de ronda fuerte de respuesta porque eh, bueno, están copando, están intentando copar lo poco que queda de agricultura fértil. Y bueno, yo por ahora lo dejaría aquí en esta cuestión. Espero haber respondido a lo que planteaba. Gracias. Gracias, Lidia. Y bueno, antes de... Ay, Julia, ¿quiere...? Habla, habla. No, no, no. Solo te quería pasar la palabra. Nada más. Y agradecer a Lidia. Solo eso. Vale. Bueno, antes de nada agradecer a las compañeras por haberme invitado a participar porque, como bien ha comentado antes Julia, eh, es muy difícil que se le debo a las mujeres rurales de Andalucía. Normalmente los feminismos se construyen desde lo urbano y desde lo hegemónico y poder estar aquí presente con Lidia y aunque falte Ana eh, para alzar las voces desde lo rural andaluz eh, es una alegría que, que tenemos que celebrar una, una tarde más, ¿no? Eh, bueno, con respecto a la pregunta que nos ha lanzado Julia, eh, yo quería, y también en conexión con lo que nos ha estado comentando la compañera Lidia, eh, yo veo que existe eh, una diferenciación entre las prácticas tradicionales que llevan a cabo las mujeres de la zona con respecto a lo que están haciendo los, los y digo los porque mmm, principalmente lo están gestionando. La gente joven, pero los hombres, de, de la mancomunidad del Guadalquivir de la zona de Córdoba, que es de donde yo vengo. Entonces, eh, me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Lidia, de, de tener esa humildad para poder acercarnos a, a nuestros mayores y a nuestras mujeres, que guardan todo ese conocimiento y que nos pueden transmitir muchas de estas mmm, prácticas, muchas de, muchas de estas herramientas que necesitamos tanto para entendernos y para poder construir de manera diferente. Porque cuando yo me acerco al territorio, yo provengo de allí, pero um, al final vivo en Sevilla y, y cuando me acerco a hacer el trabajo de campo, hablo con mis amigos que um, están muy vinculados a, a, al campo y, y demás. Siempre lo hacen desde... Um, hacen desde una visión de, yo lo sé todo a través de los libros o de lo que yo leo, pero no, no se han cuestionado, vamos a acercarnos a las mujeres a ver qué cuestiones nos pueden aportar. Y desde mi, mi tesis, como habían comentado antes los compañeros y las compañeras, eh, yo estoy recogiendo toda esa sabiduría que las mujeres tienen que aportar. Eh, y es muchísima, como ha comentado Lidia antes, ellas saben perfectamente cuál es la recolección silvestre, la conservación de los tomates y de todo lo necesario a la comida, eh, cuál, qué planta tomarte para si te duele el estómago, la regla o curarte mm, una herida. Entonces, mm, son, son conocimientos que tenemos que rescatar. Aún así, sí que es verdad que me gustaría, eh, con respecto a la primera pregunta que, que nos plantea Julia, poner en la mesa el el trabajo que viene haciendo ARBA, que es una asociación eh, ubicada en Montoro, pero que trabaja a nivel de la mancomunidad por intentar reforestar aquellas zonas eh, que están eh, bueno, pues en declive ecológico, ¿vale? además de denunciar aquellos desastres ecológicos que se están haciendo. Eh, es una zona eh, de polígonos industriales que está invirtiendo... Eh, residuos tóxicos al Guadalquivir, eh, entonces se están dedicando a, a hacer denuncias e informes elaborados para que eso se corte y poder tener una calidad del agua eh, en condiciones, de hecho yo cuando hablo con ellos siempre me dicen que, que, que existe el derecho a conocer la calidad del agua que tenemos y eso, y eso es algo que, que realmente no tenemos conciencia ¿no? Eh, luego también están, con, eh, están llevando a cabo un, la denuncia de la alpechinera de la zona porque está vertiendo humos muy fuertes y también es el aire que se respira. Entonces están llevando a cabo una serie de vías jurídicas y políticas para intentar revertir eso, esos procesos. Eh, luego aparte ellos llevan eh, y gestionan un huerto ecológico desde la visión de la permacultura intentando que el propio entorno sea, sea autogestionado eh, sin... In... Ay, disculparme. <risa> eh, esto es el síndrome de la impostora y hablando de feminismo, <risa> creo que viene estupendamente. <risa> Así que disculparme a, a los presentes y a las presentes. Eh, bueno, pues eso. Que, que yo creo que por, por parte de ellos sí tienen una conciencia del derecho de la naturaleza y un vínculo eh, con respecto a ella, pero creo que les falta comunicarse y conectar con las antiguas generaciones eh, para, para indagar en ese conocimiento y en esa identidad que, no, que nos pertenece y que no ha sido alienada, como bien comentaba Julia antes, con el colonialismo epistemológico, eh, que... Que ha, hecho, que ha hecho referencia a Julia. Eh, La asociación es ARBA. Ahora, cuando acabe mi intervención, os paso un par de enlaces y así podéis eh, ver, ver información acerca de ello. ¿Vale? <risa> eh, están ubicados por toda la, eh, por toda la península, ¿vale? Y, y son diferentes grupos que van trabajando pues, de manera local, intentando eh, reconstituir, reconstituir la zona eh, propia ¿vale? y bueno creo que, que por ahora eh, con la primera pregunta está bien, si tenéis más dudas porque podría seguir mm, contando eh, las prácticas y políticas que llevan a cabo ellos y ellas eh, y luego también las prácticas propias de las mujeres, que, pero creo que, que es, es conveniente hablarlo en la siguiente parte, gracias Muchas gracias, Ima, y gracias a las dos. Eh, seguimos con, uh, con la segunda pregunta. Me parece muy interesante lo que habéis planteado, habéis confirmado un poco estos patrones globales que veíamos, aunque eh, lo que había dicho Lidia antes, no. habéis aterrizado directamente en el territorio con cuestiones prácticas, que era un poco la intención eh, de hacer una... Una, de tener una mirada un poco más amplia para poder luego aterrizar en nuestro territorio, ¿no?, en, en Andalucía en lo específico. Y ahora la segunda, la segunda pregunta era un poco lo que eh, decía al principio, o sea, eh, sería importantísimo poder hablar de las mujeres del sur, de nuestras mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿no?, eh, un poco entender cómo, cómo veis vosotros el feminismo andaluz, ¿no?, y eh, preguntar, por tanto, eh, cómo pensáis, si pensáis que, que, que el ser mujeres del sur pueda ser un valor añadido y cómo se refleja en, en vuestras experiencias. ¿Empiezo yo, Lidia? Si, si quiere, vale. Eh, bueno, yo creo que sea un valor añadido porque... Para construir las alternativas lo tenemos que hacer desde nuestro territorio local. Tenemos que hacerlo desde nuestros cuerpos, desde nuestras identidades culturales. Y no podemos pretender eh, aplicar de nuevo una receta mágica universal eh, como viene siendo lo, lo que nos intenta enseñar el capitalismo y el, eh, y el colonialismo. ¿no? Eh, creo que tenemos que hacerlo desde, desde nuestras propias identidades. Entonces... Eh, creo que dentro de los feminismos hegemónicos eh, también se ha desvinculado muchísimo a la mujer rural, no se ha tenido en cuenta, bueno, si ya de por sí no se ha tenido en cuenta la mujer rural, no se ha tenido un montón de.. Eh... Ay, un segundo. Creo que, creo que el feminismo andaluz puede aportar.. Eh... Elementos muy importantes como son las redes de apoyo comunitarias que nacen y se mantienen en la ruralidad de Andalucía, siendo su, su máximo exponente los patios de vecinas compartidos eh, donde las mujeres se cuidaban y cuidaban la crianza y, y que giraba todo en torno a ellos, ¿vale? Para el sostenimiento de la vida y todo, y todo lo que viene siendo la vinculación de lo productivo. Eh, también con respecto a eso me gustaría hacer un apunte con, eh, con respecto a las teorías eh, construidas desde la academia, y es que creo que dentro de Andalucía, por lo menos, dado el contexto de precariedad en el que vivimos, no, pod no podemos eh, aplicar la separación del espacio productivo y reproductivo, porque desde mi perspectiva es una falacia. Es una falacia. Al final lo productivo eh, ¿Dónde se pone el límite? Porque la conservación de tomates que hacía mi abuela y mi madre se hacía en el patio, se hacían eh, las matanzas, se hacían en los patios. Y eso no deja de ser parte de lo productivo mientras se cuidaba a los niños o se iba guisando el arroz para el mediodía. Entonces yo creo que es algo que, que debemos... Eh, que debemos indagar, que debemos darle un valor y no podemos buscar las recetas dentro de, otro, de otros lugares. Por supuestísimo debemos interconectarnos para escucharnos y darnos ese valor desde un pensamiento de colonia y desde eh, una ecología de saberes, pero no desde vamos a intentar traer de nuevo eh, otras recetas mágicas que nos definan, porque creo que sería un error. Sería volver a caer en el mismo universalismo que intenta comernos en la actualidad. Entonces, eh, creo que lo que debemos buscar en nuestra memoria de las mujeres, que tienen mucho que aportarnos y mucho que enseñarnos para definirnos actualmente. Gracias. Muchas gracias, Isma. Coincido contigo completamente. Eh, quería comentar que cuando preguntáis, hacéis esta pregunta de las mujeres del sur y el valor añadido aquí falta, por supuesto, que no lo he dicho antes, y aquí mucho, faltaría mucho la perspectiva de, de Ana Pinto, ¿no? de las mujeres jornaleras, que esa perspectiva no la vamos a poder dar nosotras dos ¿no? así que queda su huequito ahí, o <ríe> cuando pueda y eso por un lado, y por otro lado quería decir que bueno, en cuanto al valor añadido claro que sí tenemos un valor añadido si pensamos que Estamos hablando de mujeres del sur, estamos hablando de mujeres rurales, de mujeres de pueblo, de mujeres, de mujeres ya de por sí, ¿no? de mujeres campesinas. Eh, ya el descubrir qué es lo que nos, eh, por lo menos nosotras, eh, no, no, a ver, como que nos, de alguna manera lo, eh, nos gusta decir que nosotras hemos descubierto y empezado a construir feminismo porque hemos encontrado la necesidad como mujeres rurales y vinculadas a los campesinos. Entonces, el descubrir que se abren puertas a través de, las, de los caminos, del, de, lo, de las propuestas feministas que nos permiten construirnos de otra manera y que nos permiten for, um, estar otras formas de, de estar y de relacionarnos y de crear nuestros espacios, pues ese proceso empodera mucho entonces y además colectivamente claro eso empodera y eso es lo que, ese para mí es un poder un valor añadido no sé si sí. muchas veces bueno pues puede venirnos el, ese no el, los feminismos hegemónicos como decías tú más. Nos vienen impuestos, nos seducen porque son muy interesantes, pero cuando tú, desde tu experiencia vital, desde la historia de tu familia, de tu madre, de tus abuelas, descubres por qué es importante ser feminista rural o ser feminista andaluza, yo me identifico con el feminismo andaluz absolutamente, pues creo que ahí hay un elemento súper importante y súper poderoso, ¿no? Y además cuando, claro, es como cualquier movimiento de izquierda, cualquier movimiento crítico que surge de la necesidad. Si surge, surgimos eh, de la marginalidad, de la necesidad, pues ahí hay, eh, hay, pues ¿no? hay un sostén muy potente que, que nos caracteriza. Y por eso hay también ahora, creo, afortunadamente, tanta mirada desde los otros feminismos hacia, la, hacia los feminismos más del sur, ¿no? hacia el feminismo popular, el feminismo rural o el, feminismo, o el ecofeminismo, que bueno, estaría entreverado. ¿no? Eh, y además, bueno, pues nosotras consideramos también pues, que las mujeres andaluzas de... Andaluza, de de vida pues, humilde, las mujeres de pueblo, las mujeres que han sido campesinas, pues han hecho una la, la labor fundamental para la vida, ¿no? como habéis comentado antes. ¿no? Esos, esos espacios del patio de la tía y de la abuela de Isma y de su madre, haciendo conserva, eso, eso es un conocimiento vivo tan importante y, y tiene tantas dimensiones, de, pues de conocimiento, de habilidades, de cuidado, de, de, le, de lenguaje, de construcción de, de, de tu imaginario social y de tu imaginario cultural, que es riquísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que, que es súper importante destacarlo, ¿no? Además, claro, ¿qué pasa? Han sido conocimientos negados, ignorados y que encierran, sin embargo, encierran en sí la clave, la clave, poner la vida en el centro, que es la clave que estamos reivindicando todas, no, todo el tema del cuidado y todo el tema de la reproducción de la vida, si que queremos mirar hacia otro lado, que no sea la acumulación de capital y el extractivismo puro y duro y, la, y el cargárselo todo. ¿no? Eh, y bueno, pues también pensamos que, que, que, lo, que la mirada hacia los campesinos y hacia las prácticas campesinas feminizadas y femeninas pues son unas miradas que nos pueden ayudar a seguir eh, construyendo un mundo más sostenible, por eso nos parecen útiles, no solamente, o sea, por todo lo que he dicho antes, por el cuidado, por la reproducción de la vida, porque nosotras, ellas están en nosotras por todo eso, pero también porque nos va a permitir estar más tiempo de manera equilibrada con nuestro medio, ¿no? Y eso es súper importante, y, y ¿qué pasa? Que, claro, hay muchos de esos conocimientos, muchos de esos saberes, muchos de esas prácticas, y sobre todo en cuando, cuando hablamos en relación a esto, que tendríamos que revisar, pero que bueno, tenemos que resignificarla, ¿no? eh, atendiendo a, a la perspectiva también del, de lo que plantea Margariego, por ejemplo, el, en el libro ¿no? que mencionabais. ¿no? Eh, y una cosa súper importante que también. Eh, Quería comentar es que nosotras, normalmente, la, bueno, pues la gente seguramente como tú misma como Julia, las que hemos estado fuera, que nos hemos impregnado de nuestras vidas rurales y más ligadas a lo campesino, a la vida de pueblo, pero que luego nos hemos ido a la ciudad porque hemos querido, pues, ¿no?, una carrera, estudiar, lo que sea, pues, claro, cuando hemos vuelto y hemos re pensado también por las trayectorias propias, claro, porque nuestras sensibilidades, yo estoy en este mundo porque yo he participado y por eso me hubiera encantado que hubiera estado aquí Ana Pinto, está muy cercana al movimiento jornalero y a mí todo eso me ha impregnado mucho, de mucho conocimiento, de mucha sensibilidad y de mucho sentido de, de justicia social. ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que, que, que, que nos, nos hemos dado cuenta de lo fundamental que es que nuestras referentes de vida sean mujeres normales y corrientes de nuestros pueblos, nuestras vecinas, nuestras abuelas, nuestras tías, ¿no? que, que afortunadamente ya podemos, ya hemos, o sea, lo estamos explicitando, diciendo y nombrando. ¿no? Y, y lo que sí es importante que me gusta destacar eh, lo que es súper importante no sé si estará pasando por allí por tu zona Isma, pero es la cuestión de los, la recuperación de los espacios de transmisión de esos conocimientos, porque muchos de esos conocimientos se han perdido desprestigiados y se han perdido por tanto y ahora eh, si no buscamos los espacios, las que estamos preocupa por e preocupadas por ello para que haya transmisión pues nos vemos sin ellos, es que no sabemos hacer muchas cosas ¿no? entonces, bueno, pues esta era mi aportación Lidia, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, De hecho, parte de vamos, mi objetivo principal y mi motivación para hacer la tesis es rescatar precisamente todos esos conocimientos claro. y, y, y mi proyecto de participación ciudadana para intentar conectar como esa memoria de las mujeres con la gente joven y que, y que aprendan y se retroalimenten conjuntamente, porque si no, al final es que nos sentimos perdidas como que estamos en esa página que no sabemos muy bien hacia dónde caminamos y las respuestas están más cerca de lo que nos creemos. ¿no? Y en realidad es lo que tú dices, nos venden como ese modelo de mujer que no se corresponde con ninguna de nosotras y, y realmente nuestra referente es nuestra abuela, la, la curandera que tiene un montón de conocimiento con respecto a las plantas medicinales y la vecina que nos daba de comer el puchero por las tardes de tu madre se iba a coger aceitunas. ¿no? Entonces, yo totalmente de acuerdo contigo y me alegro muchísimo de encontrarnos en estos espacios, Viviana. Gracias. Igualmente. Gracias a las dos. Eh, os, voy a hacer la, la, os voy a lanzar la tercera pregunta, pero también eh, os voy a lanzar una, una reflexión. Una reflexión. Eh, yo, como vosotras, eh, vengo de una, un contexto rural, muy rural, muy rural, eh, de 3.000 habitantes, además, eh, una, una zona conocida por, uh, por sus productos eh, agrícolas, y, y a mí, como a muchas eh, mujeres que vienen de, la, de las zonas rurales, a mí se me dijo que tenía que ir a la ciudad para estudiar, porque justamente... En un mundo capitalista que no valora lo rural, pues eh, tú tienes que estudiar, tú tienes que irte de aquí, ¿no? Y, y, y no, ahora está en nosotras justamente volver a poner en el centro estos saberes, que real, en realidad son saberes que nos van a permitir recuperar nuestros territorios y ponerlos en el centro también en un sentido de cuidados. Sin embargo... Yo siempre hago esto, eh, este, ¿no? este discurso, sin embargo, eh, en algunos debates me, ha, me han tocado preguntas que, que me dejaron, esto en los años, no, digo, no, no, no en uno en particular, digo en, en los años, ¿no? en años de debates, incluso con compañeras. ¿no? Eh, bueno, pero esta es una visión idílica, no me, me, me han comido en el... es una visión idílica de lo, de lo rural, ¿no? eh, eh, etc pues eh, la reflexión que lanzo aquí es, nosotras queremos reivindicar los cuidados de nuestras abuelas, pero nosotras no queremos ser nuestras abuelas. Nosotras queremos construir, en muchos casos, valores nuevos, que no sean ni, ni de una forma ni de otra. ¿no? Eh, nosotras queremos reivindicar que estas mujeres no son las mujeres débiles que, ha, que, ha, eh, que han descrito o, o, o ni siquiera han descrito en los libros, exactamente porque eran unas vencidas, más débiles, que estaban en, en el campo, calladas. Y nosotras queremos reivindicar que no, que esto, este valor de estar callada es mucha fuerza, porque la mujer callada es que la mujer que resiste y que sabe cuando hablar. ¿no? Estos valores de la mujer que cocina, de la mujer que cuida, etcétera, son valores de, de fuerza y no de debilidad. Esto lo queremos re, reivindicar. Estamos, yo creo que en esto las muchas que, que trabajamos desde esta perspectiva, lo queremos reivindicar. Pero en muchos casos, nosotras no somos ingenuas, nosotras lo sabemos que no queremos ser nuestras abuelas, nosotras no, no, no queremos que nos digan que, que, que nosotras ayudamos, queremos valorar justamente estos cuidados y este trabajo remunerado y ponerlo en el centro porque creemos que es fundamental, pero a la vez, yo lo admito, yo no conseguiría hacer la vida que hizo mi abuela y gracias a mi abuela y a mujeres como mi abuela y vuestras abuelas, es posible esta sostenibilidad de ciertos territorios, ¿no? O ha sido posible. Entonces, que en este sentido, eh, creo que tenemos, eh, tenemos mucho trabajo, ¿no? Tenemos mucho trabajo porque lo que estamos reivindicando es que se reconozca esto, este valor, pero no queremos este valor en sí, sino que lo queremos modificar. Queremos una cosa nueva y queremos construir cosas nuevas, ¿no? Y es en este sentido, y, y os pido perdón, y os agradezco por escucharme, os pido perdón por esta, por esta introducción a la pregunta. ¿no? En este sentido, eh, eh, me, me gustaría que, que pudierais explicar eh, cómo eh, estas perspectivas eh, de lo rural desde el sur están inspirando al movimiento a los, al movimiento feminista y a los feminismos, porque es verdad que hay muchos feminismos y que hoy en día estamos viviendo. Yo soy siempre muy optimista, yo siempre veo lo bueno de las cosas, porque es verdad que hay uno, unos movimientos institucionales eh, que, que, que son muy fuertes, pero sí es verdad que en este momento desde los feminismos estamos creando un debate que está influenciando al influenciando panorama político no solamente de Andalucía y no solamente de España, y a mí esto me hace como mucha ilusión, ¿no? Y tenemos que agradecer eh, a, a estas mujeres de todos los sures que, nos, eh, que están inspirando a los movimientos urbanos. Entonces, en este sentido, me gustaría eh, preguntaros, ¿no? ¿Cómo veis eh, esta, eh, esta visión y, y según vosotras... Cómo eh, las perspectivas, la perspectiva o las perspectivas de estas mujeres que estáis describiendo, de las mujeres andaluzas que sois, eh, de las mujeres feministas eh, que sois y de las mujeres como vuestras abuelas y vuestras madres ¿no? están inspirando al movimiento feminista si veis puntos de encuentro y, y, y, y si veis posible eh, esta construcción nueva ¿no? de nuevos valores. ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? No, ¿Yo? Me... Vale, vale, Tú. vale. vale. Eh, Julia, solamente añadir a lo que has dicho, que por supuesto todo esto que estamos hablando, ¿no? en respecto a todos estos valores tan idílicos, que es verdad que a veces lo comento, ¿no? que no quiero decir idílica, eh, pero vamos, yo estoy hablando además de mi propia experiencia, todo el rato, aparte de que haya teorizado un poco, ¿no? Me he reflexionado con mis compañeras, pero bueno, estamos hablando todo el rato de resignificar, o sea, visibilizar y resignificar. ¿vale? Siempre. Bueno, eso por un lado. Y ahora por otra parte, a mí me parece que hay como algunos elementos que son eh, trasladables al, al feminismo, al movimiento feminista, ¿no? Que, y que, bueno, pueden estar muy cercanos a nosotras o quizás más cercanos, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver, pues, el ser, el ser por ejemplo, más conscientes de la ecodependencia. Al estar en espacios viviendo en espacios más cercanos físicamente a la naturaleza, todo lo que um, eh, per, per, sí, a la de sí, al estar más cercanas, pues necesariamente aflora esa, esa vinculación más que si viven en espacios más urbanos. Creo que ese sería uno de los elementos. ¿no? Eh, eh, otro de los elementos claves, bueno, claro, cuando estamos hablando de feminismo también estamos hablando de, de propuestas integrales. Entonces, el vivir a escala más humanas que pueden ser las comunidades de, de pueblos, los pueblos pequeños, pues también es un elemento que desde el feminismo rural nosotras consideramos, ¿no? El de tener espacios de vida, pues eso, a escala humana y más vivibles que, que vida donde probablemente sean, no estén nombradas como quienes, ¿no? eh, Luego el que el feminismo se piense desde el territorio, desde nuestro cuerpo, desde nuestro territorio, desde nosotras mismas, ¿no? lo que decía antes, el cómo lo hemos, vamos construyendo desde nosotras. Desde, desde la tierra que pisamos ¿no? eh, otra cuestión sería también la, la cuestión de, de todo lo que tiene que estar, li, estar ligado a la soberanía alimentaria yo eso creo que bueno, si apostamos por la soberanía alimentaria desde el feminismo por supuesto y desde el mundo rural desde la, las comunidades pequeñas pues también mmm, eh, lo local, lo cercano los canales, los canales cortos están más pues más, más vinculados a nosotras, ¿no? Y por supuesto la, la, asociación, la vinculación la agricultura, agricultura-alimentación, que es uno de los ejes fundamentales de, del cambio. ¿no? Eh, y luego eh, creo que, que también todo lo que hemos hablado de los saberes y todo lo que tiene que ver con las vidas cotidianas, las vidas en el ámbito de la reproducción de la vida, todo esto y lo cotidiano que desarrollamos mucho las mujeres, en torno a la crianza, a la alimentación, a lo tradicional, todas esas cuestiones tradicionales que se han hecho tradicionalmente las mujeres, todo eso, el que eso es un valor central, también creo que estamos presente en, en el mundo rural. ¿vale? Creo. La comunidad, también creo que estamos presente en el mundo rural, como apuntaba al principio Isma, la, la, los espacios comunitarios por cultura propia, por cultura que, que aún, donde aún no se ha perdido. Y luego está toda la cuestión, que no quiero tocar, pero sí apunto, que es la cuestión identitaria, la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos desde dónde estamos? Creo que también eso, cuando hablamos de... O sea, eso a, a los feminismos también le aportaría algo y a cualquier movimiento político. Yo con eso, esas son, he, he pensado un poco en esta cuestión, que nunca me lo había planteado así, y eso es lo que se me ha ocurrido. Lidia, pues me parece que has hecho una síntesis maravillosa, porque creo que, realmente lo creo, ¿eh? creo que has recogido súper bien los elementos, como decir esto, esto, esto, me parece muy potente y estoy muy de acuerdo contigo, así que chapó. Eh, vamos, y de hecho yo, yo trabajo con mi, con mi mujer <ríe> desde esa perspectiva, ¿no? sobre todo desde desde la memoria, es eh, sí. decir, eh, quiero conectar un poco lo que habéis dicho ambas, yo no pretendo hacer una esencialización eh, de nuestra abuela ni, ni nada por el estilo, porque además sería autoengañarnos, ¿vale? Eh, pero sí, sí que es verdad que, que yo creo que, que rescatar esa, esa memoria es necesario para una definición de nuestra identidad, porque al final la andaluzofobia la tenemos tan interiorizada y nos sentimos tan inferiores, por mucho, por mucho arte y por mucho que nos queramos a nivel andaluz, que eso no lo tenemos que trabajar. Y la respuesta está en nuestra memoria, evidente también en nuestras inquietudes y en aquello que vamos buscando. ¿no? Y, y ahí está ese encuentro que mencionaba Lidia, entre la memoria de las viejas generaciones y las inquietudes de las nuevas. ¿no? Eh, pero sí, sí que es cierto que desde, desde mi punto de vista existe como es, esa colonialidad epistémica de conocimiento de, interna ¿no? que, que nos mete en la cabeza que somos inferiores y, y, y eso hay que, ahí hay que rascar y buscar la memoria de resistencia y de, y de resiliencia de las mujeres y de hecho me ha gustado mucho que Julia ha dicho ellas sabían cuándo callarse ellas sabían cuándo hablar eh, porque dentro de mi tesis yo lo, lo explicito muchísimo porque porque tenemos como la concepción de que las mujeres tenían que cumplir ese rol siempre de esposa-madre y perfecta-madre-casa, ¿no? Y en realidad eso no era así. Ellas tenían un rol muy presente dentro de, del mundo agrícola, ¿vale? Sí, a lo mejor de segunda, pero había mujeres que destacaban, ¿no? Y, y ahí es donde tenemos que ir buscando nuestros referentes. Eh, a ver, que me... Me pierdo. Yo creo, vamos, yo creo por lo que voy indagando, por lo que voy indagando y yo que, que hablo también desde de mi situación, porque al final hablamos desde nuestros sentidos y desde nuestras propias inquietudes. Yo estoy muy de acuerdo con Lidia. Al final, el mundo de lo rural, tampoco podemos crear esa esencia maravillosa, idealista, ¿no? Pero si apunta a todos los elementos eh, de construcción constituyente dentro de feminismo andaluz que ella ha mencionado, ¿no? tanto la comunidad como la ecodependencia, hay una vinculación mucho más naturalista con el entorno. Yo voy caminando con mi madre por el campo y ella siempre me va comentando pues esta planta le viene bien por aquí, los espárragos eh, nacen en esta zona y eso y es una sabiduría ecológica y de, y de resiliencia del entorno que debemos rescatar, ¿no? porque... Yo al menos no, no, no lo tengo, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con Lidia con esa breve síntesis que ha hecho. Bueno, muchas gracias a las dos por estas, por estas respuestas a la pregunta. Eh, y bueno, nosotras eh, de momento eh, hemos contestado estas tres preguntas y... Eh, nos, nos gustaría bueno, me, me avisan los compañeros de Solidaridad que eh, podemos añadir una participación aunque sea virtual de una grabación de Ana si quieren comentar ellos mismos y después vamos a las eh, a las preguntas de las personas que están participando con nosotras aquí en el público ¿Se os parece? ¿Sí, Viviana? Sí, se nos ha ocurrido, como no ha podido acudir Ana y ningún representante tampoco de la jornalera de Huelva, que al menos podemos mostrar un vídeo corto que hemos encontrado de, del grupo de jornaleras eh, para dar una pequeña introducción al trabajo de Ana, para que al menos esté representada su voz de alguna manera aquí. no y yo creo que Sergio lo va a compartir, dura dos minutitos, para que al menos nos, nos indaga un poquito en ese mundo de, de la fresa. No se escucha, Viviana. en nuestra provincia y en el que desde la autoorganización luchamos Hola, ¿qué tal? Soy Ana, de Jornaleras de Huelva en Lucha. Este es un colectivo en el que nos hemos reunido trabajadoras del campo y de los almacenes en nuestra provincia y en el que desde la autoorganización luchamos por el derecho a una vida digna y porque se respeten nuestras condiciones laborales. Y bueno, la verdad es que en estos últimos años hemos conseguido un gran avance en la lucha por nuestros derechos, ¿no? Sobre todo hemos conseguido visibilizar la situación de nuestro sector y esto ha sido pues, gracias a que hemos podido contar con una financiación en la que hemos podido liberar a una de nuestras compañeras para que haga el trabajo de mediación sindical y contar también con una traductora para que nos pueda traducir a las compañeras que vienen con contrato de origen. Porque en nuestro colectivo pues, no solo luchamos por los derechos de las personas jornaleras andaluzas que vivimos en los pueblos, ¿no? sino que desde el antirracismo y el feminismo pues, luchamos también por los derechos de nuestras compañeras que vienen desde otros países a trabajar aquí en el campo. Así que hoy en día, que todas somos ya conscientes de la importancia de un consumo responsable ¿no? y que intentamos siempre en la medida de lo posible pues, eh, consumir productos de cercanía, ¿no? productos que estén cultivados orgánicamente, pues creemos que ya es hora también de que se exijan que estos productos no vengan de la explotación de las personas que trabajamos recogiéndolos. ¿no? Por eso te pedimos que nos apoyes con lo que puedas desde un euro hasta la cantidad que cada persona se pueda permitir, y bueno, para continuar realizando la labor de mediación sindical, de traducción, para que haya compañeras dedicadas exclusivamente a, a esta lucha, y bueno, para así poder conseguir eh, pues unos derechos laborales, el derecho a una vida digna, y pues para construir juntas un mundo más justo, ¿no? un mundo más, más humano, un mundo más feminista, más antirracista, donde las personas verdaderamente tengan unos derechos garantizados. Vale, pues al menos para dar un poquito eh, ese espacio a, a Ana, aunque sea una Ana del pasado y virtual, pero no sé si Julia, Lidia y Inma, si queréis comentar algo del trabajo de Ana, si la conocéis o si conocéis su trabajo, o, y si no, pues a, a, a preguntas de, de cualquiera de, de que está aquí con nosotras. Eh, Podéis mandar la pregunta en el chat, bueno, ya que veo que no hay ninguna de momento, pues incluso abrir el micro y lanzar la pregunta. Viviana, yo sí quisiera mencionar algo con respecto al trabajo que hace Ana y sus compañeras y es que eh, me parece muy importante, sobre todo con respecto a las compañeras migrantes que están dentro del colectivo o a, a las mujeres que ayudan, porque ahí nos tenemos que mirar también las relaciones de poder bilaterales, que las andaluzas y las mujeres rurales eh, tenemos una serie de opresiones, pero al final tenemos una serie de privilegios con respecto a ellas, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta en nuestra reflexión y cuestionamiento. Vale, Julia y Lidia, no sé si quieres comentar algo de, de las dimensiones de lo que se ha hablado en, en el vídeo o animar a la gente a hacer preguntas. Lidia, ¿quieres hablar no. tú? No, yo no. Yo simplemente conozco, no de cerca a, la, a Ana, sí pues, un poco la trayectoria que llevan y me parece necesaria y que por supuesto hay que tenerlo presente es eh, eh, fundamental, no nada más. Bueno, a mí me gustaría decir una cosita muy rápida, que es que, bueno, yo, a Ana, que, que en realidad yo la llamo Anita, porque su mamá se llama también Ana, entonces son Ana y Anita. Las conocí cuando vinieron a Sevilla eh, hace unos años, eh, y desde Sevilla hicimos una, una protesta con ellas, ¿no? Porque desde la ciudad, nosotras consumimos, ellas producen y nosotras consumimos, ¿no? Um, y es, es muy importante en este sentido eh, estar cerca a nuestros derechos, ¿no? Y a mí, una cosa que me encantó de, de, de Ana, eh, era que, bueno, la sencillez de explicar, ¿no? En explicar las cosas que te llegan directamente al corazón, eh, te, te llega todo el dolor eh, y, y la fuerza de estas mujeres. Pero también a mí me dejó muchísimo eh, esta sensación eh, de grandeza del feminismo andaluz, ¿no? En el sentido de que muchas veces, eh, al hablar mucho de territorio, eh, se puede olvidar que, que estos apellidos, ¿no? necesitamos dar nombres y apellidos a los feminismos porque está bien así, porque está, de esta forma nos reconocemos entre nuestro, dentro de nuestras diferencias y esto nos enriquece a todas, entonces le ponemos un nombre y apellido y dentro, dentro de algunos apellidos hay, cabe muchísimo y dentro de, del feminismo andaluz cabe un mundo, un mundo que es una dimensión ética, que no es solamente mmm, puramente andalucía eh, y, y ella eh, lo, lo deja muy claro ¿no? cuando habla de todas las mujeres eh, que, con las que ha trabajado o trabaja, eh, que no son eh, propiamente andaluza, pero que comparten formas. ¿no? Entonces que creo que, que lo bonito dentro de los feminismos es que es posible construir eh, a partir de, de puntos in, en común y también puntos de, de, de, de, de, de diversidad, eh, reconociendo la otra dentro de su propio espacio y reconocer su, tu propio sur dentro de, de otro sur. Y esto me parece como que es, una, es algo muy grande ¿no? de, de los feminismos, es algo muy grande de, sobre todo de, de estos feminismos considerados a los márgenes de, de un feminismo más centralizado y más... más Institucional. Me parece que es algo que está inspirando eh, también a cambiar y a modificar y a, y, a, y a poner más cosas en la mesa en el debate entre los feminismos. Y, y lanzamos las preguntas a las personas que están con nosotras aquí compartiendo estas ponencias de las compañeras. Sí, os invitamos, Julia, Ismael, y Lidia, si podéis mantener la, la cara y, y el micro abierto para esta última ronda y así podéis intervenir cuando queráis. Eh, hay un comentario aquí y una pregunta de, de Laura Mendoza, ¿vale? Y dice, muchas gracias por el espacio, por las experiencias compartidas. Qué grandes todas. Muy pertinente la reflexión de no caer en la, actitud que, in, en la actitud ingenua de rescate por el rescate, sino más bien ahondar en la lucha por la resignificación y transformación de los órdenes, valores sociales y las relaciones de poder. Eh, personalmente me parece peligroso ese imperativo moral que se le podría estar asignado a los cuerpos feminizados sobre las labores de los cuidados, etc. No sé qué piensan al respecto. Eh, y muchas gracias. Si quieres responder. No, ¿tú? no, no dale, Lidia. <ríe> bueno, yo. Bueno, eh, claro que ese imperativo, como ya moral. Eh, no, no lo, no, lo, no lo aceptamos como propio de, de, la, de los cuerpos femeninos ni de las mujeres para nada. Eso es una tarea fundamental de la vida para la vida en la que todas las personas deberíamos ocuparnos y además no es solo ocuparnos en cuanto a la en relación a la corresponsabilidad que también, sino a darle su valor y su sitio si queremos cambiar la perspectiva económica de nuestra de nuestra sociedad ¿no? un poco eso, ¿no? Cuando hablamos de los cuidados y de darle una nueva eh, revisamos los cuidados, estamos hablando de una tarea fundamental para la vida porque estamos hablando de atender a las necesidades, lo que plantea el, el feminismo, eh, la economía feminista es justo eh, desarrollar acciones entre las que los cuidados son la gran, el gran ámbito que tienen que ver con responder a las necesidades de la vida. No sé si me explico. ¿no? Entonces es algo, una tarea de todas. Es una tarea de una nueva mirada económica y afectiva. Claro, De ahí la nueva reincorporación que, que comentaba antes Julia, de las memorias de, de las mujeres y de los valores y nuevas perspectivas que tenemos las feministas actualmente. ¿no? Si no se trata de que las mujeres nos sigamos encargando de los cuidados, para nada, tiene que haber una redistribución de ellos. Eh, y de ahí nuestra aportación a esa construcción conjunta de, de un nuevo proyecto social pero sí, sí que es cierto que a lo mejor la manera de entenderlo eh, y esa herencia la poseen las mujeres y por eso hemos ido haciendo referencia a lo largo de, de, de la ponencia de ella no, no, no que recaiga de nuevo en las mujeres. Ha sido más bien una confusión a la hora de expresarnos que, que otra cosa, no Lidia, por lo menos yo no pretendía, eh, no, no. No pretendía que, que se entendiera así. Voy a añadir yo algo eh, también. Eh, esta es una confusión porque, claro, nosotras hemos, eh, hemos hablado de, del papel que históricamente han desempeñado las mujeres. Esto es un dato histórico, no se puede, no se puede obviar. El dato histórico es que las mujeres eh, históricamente han desempeñado principalmente los cuidados porque les, le han, asignado, les han asignado a las mujeres este papel. No porque lo quisieran hacer, sino porque hay una opresión en lo que se denuncia desde la teoría feminista, desde la economía feminista, hay esta denuncia, y es una denuncia clara. Las mujeres han tenido que desempeñar este papel y en, en la historia y dentro de la economía se ha estigmatizado este papel. Por tanto, eh, desde la teoría feminista y desde la economía feminista se reivindica la importancia de los cuidados, exactamente porque se ha estigmatizado pero es lo que decía antes, en ningún momento, ni en, la, en las varias teorías feministas, ni en la economía feminista que está planteando nuevas formas económicas a partir del reconocimiento de este trabajo no remunerado, eh, decía en ningún momento se, se, se justifica los cuidados como algo esencialista y que tienen que hacer las mujeres, al revés. Lo que se está proponiendo es justamente que los cuidados se resignifiquen, como decía Lidia, justamente, o sea, que se pongan en el centro porque los cuidados han sido estigmatizados por la economía productiva, consideradas por tanto como eh, algo improductivo porque era algo de la reproducción biológica de las mujeres, pero esto ha sido como un paradigma, un, un paradigma que ha estigmatizado los cuidados, entonces se reivindica como algo importante y de todo el mundo, porque todo el mundo cuida de alguna forma eh, y, y tiene que construirse colectivamente una forma de cuidados donde se pongan en el centro y donde los hombres hagan también lo que han hecho históricamente las mujeres. Entonces esto, claro que no hemos podido decir todas estas cosas porque teníamos que contar las experiencias, ¿no? sobre todo las compañeras, pero esto... Es algo que, que cuando trabajamos en, en, en este sentido, ¿no? en estos debates, no, nosotras asumimos que, que es así. De hecho, yo cuando he lanzado un poco la, la reflexión de cómo lo hacemos, cómo incorporamos estas nuevas miradas, las compañeras inmediatamente han dicho, sí, efectivamente, lo vemos así, lo resignificamos. Lo tal. Entonces, que es una construcción colectiva a partir... De una resignificación de esta estigmatización que hicieron en la historia de forma patriarcal sobre los cuidados. Y en ningún momento se aceptan los cuidados como algo eh, que es un destino de la mujer, es al revés, es lo que estamos eh, diciendo justamente al revés. Sí, gracias. Perfecto, vamos. Julia, Julia es que es una crack toda ella. <risa> que a mí a mí me de hecho me gustaría hacer un apunte con respecto al trabajo de campo y cuando yo me voy a estar allí con mis mujeres mientras regamos las plantas y es que ellas me cuentan, ellas eran feministas sin saberlo, aunque ellas no se definan como tal, ellas le reclamaban a los maridos de, pues ayúdame, no todas tenían esa capacidad o, o, o esa agencia, ¿no? A, a lo mejor se, se le negaba de manera sistemática, pero ellas le reclamaban a los maridos a que le echase una mano a lavar a los niños, a hacer la comida o lo que sea, ¿no? Entonces... También eh, creo que dentro del mundo rural, eh, por lo menos por lo que yo me voy encontrando, las relaciones son a lo mejor más complejas de lo que, de lo que podemos tener o concebir en un primer momento. ¿no? Y por supuestísimo, por supuesto dentro del ecofeminismo los, los cuidados es el principal valor eh, y, y, todo, y todo gira en torno a eso. ¿no? Entonces no, vamos, no, bueno, creo que. Creo que lo hemos dado por explícito porque entendíamos todas del mismo modo, vaya. Claro. Uh -huh. Sí, tenemos un par de comentarios y eh, existe hay que reivindicarlo, evitar su invisibilización, que muy cierto, los cuidados han de ser valorados y socializados. Eh, no sé si alguna persona más... Bueno, antes de terminar, si todo el mundo quiere abrir cámara y micrófono y así nos ponemos cara y decimos adiós, si no hay otras preguntas, por supuesto. O si vosotras, Lidia, Isma y Julia, si queréis algún... pues algunos últimos comentarios, alguna despedida. ¿Impresiones, pensamientos, emociones? Bueno, yo simplemente comentar que nuevamente gracias por invitarme, invitarnos, porque yo vengo también en nombre de mi compañera. Y... Eh, si sí, estoy aquí en realidad es porque me siento responsable de, pues, de transmitir un poco ¿no? Esa, la, el, el, el análisis que hacemos y la preocupación y bueno y el trabajo que vamos haciendo y, y la, pues esto, ¿no? el, nuestro afán por mejorar desde un feminismo rural las realidades de las mujeres mmm, eh, andaluza y de las mujeres del sur eh, y bueno pues eso es ¿eh? como una responsabilidad de alguna manera ¿no? también ¿no? De, de generar pues reflexión y porque creo que probablemente entre nosotras no sé la gente que ha participado no tengo ni idea no pero que como que hay muchas cosas que como ha pasado con el, la, como la perspectiva que tenemos de los cuidados no quedamos muchas cosas por sabida pero tristemente, incluso la vida de los pueblos para abordar de eh, estas cuestiones, a veces es complicado hacerlo críticamente. ¿no? Es un proceso súper lento y la manera de hacerlo, nosotras después trabajando con, con la gente que hay, ¿no? con las que somos, ¿no? las, que, las que estamos en los pueblos. Pero que la transformación es un proceso largo, lento y bueno, ahí estamos disfrutándolo también y aprendiendo. Yo también quería agradecer a, por la invitación y sobre todo por dar, voz a, bueno, dar un altavoz, como me enseñó Blessing, porque vos pues, ya tenemos. Y bueno, pues a otras voces que normalmente no se escuchan, ¿no? porque estamos acostumbrados a repetir siempre lo mismo y, y bueno, está bien escuchar a otras voces, aunque... Aunque se queden pillas como yo, porque me pongo demasiado nerviosa. <risa> me puedo evitarlo. Eh, pero bueno, un placer haber participado y poder conocer a otras compañeras y, y otras miradas. Vale. Y bueno, yo otra vez más agradecer a, a estas compañeras por compartir esta mesa virtual, lamentablemente. Yo espero veros en persona, presencialmente, lo más antes posible. Y muchas gracias por compartir hoy. Eh, gracias a las personas que nos han escuchado, por la confianza eh, y el cariño. Y gracias a, la, a, a, a Solidaridad Internacional por habernos invitado y por permitirnos tener una mesa con estas temáticas que son fundamentales. Muchísimas gracias a vosotras tres por, por aceptar la invitación y venir aquí y, y hablar de este tema que es tan importante, eh, que, vamos, que nos ha servido como, mucha, como mucho para reflexionar y para seguir adelante luchando. Gracias. Eh, eh, a ver, hay un último comentario, vivo en un, eh, de Marta Gómez. Gracias a todos los ponentes, vivo en un pueblo cercano a la ciudad y siento mucho el avance de esta economía imperante, invasiva y globalizadora. Me ha encantado estar conectadas a mujeres con otra manera de pensar y evolucionar. Un abrazo a todas. Ahí también destacando otra vez el, esa, la importancia de la, de la perspectiva rural que se suele invisibilizar o, o, y olvidar mucho. Así que muchas gracias, muy importante. Eh, vamos a abrir todos y todas eh, cámaras y, y micrófonos y, y cerramos ya el evento, ¿vale? Si nos ponemos cara también. Hola. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Desde Barcelona. Hola. Pues muchísimas gracias a todos por, por participar y, y espero que, que nos veamos en los futuros encuentros de, de esta campaña tan importante. El próximo es... Pues ahora lo tengo que mirar, no me acuerdo. Sergio y Daniel. Sí, el jueves. Este, esta semana viene más cargadita de lo habitual, este jueves tenemos uno sobre soberanía alimentaria para visibilizar varias iniciativas andaluzas y el sábado 8, este sábado pues tenemos una jornada doble de mañana y tarde sobre proyectos eh, educativos, alternativos y también como estrategia vinculada a la repoblación rural, tenéis toda la información en la web y en las redes sociales que que también están incluidas en la web. Muchísimas gracias a Julia y a Inma y Lidia y a todos los participantes y nos vemos a la próxima. Hasta luego.